Yeah. One, two, soy Marroyán, tan conocido como el funs por internet y por sitio del lugar. Y nada, soy un aficionado al retro, más que nada porque lo viví, lo viví en mis carnes en su época y no, no, no he evolucionado, no he tirado para adelante, me he quedado en lo antiguo, y me gusta más lo antiguo que lo nuevo. Soy un carroza, un anciano y aprovecho cualquier ocasión. A mi disposición para contar las maravillas de aquella época. ¿De qué vengo a hablar hoy? Hoy vengo a hablar de mi empresa favorita de la época, de los 80, 90, que es Sega, la empresa que más viví en aquella época, la época de las guerras, las consolas y demás, que es una empresa que hoy en día no es lo que era, ni de cerca, ya no es lo que, la, la magnificencia que tenía de antaño, pero aún mucha gente le guardaba mucho cariño, mucho recuerdo y además fue pionera en muchos aspectos. Fue pionera, fue la primera en muchos aspectos y vale la pena siempre recordarla cuando se habla de historia del videojuego. Hombre, es la empresa que más me gusta sobre todo porque claro, es la que más viví, al final es lo que digo, no he evolucionado, me he quedado en anticuado, me he encasillado en el pasado y Sega fue la, fue la época, en la época, la, la compañía que más me llamó no, y que fuera poco los recreativos, que antes que ser consolero de casa, ser consolero de consola y de portátil, lleva los recreativos, lleva los recreativos y allí Sega era la reina. O sea, los objetivos de Sega eran lo más, siempre era la novedad, siempre era lo más fuerte, lo más potente, la más novedad que todo el mundo quería jugar era lo más caro también: era Sega. Y esas, esos juegos de arcade luego eran los que se pasaban al, a casa, se pasaban al formato doméstico y poder pasar esas es maravillas de juegos con lo que tan buenas relaciones tienes con tus amigos del barrio pues eso se transmitía al hogar, por eso SEGA para mí es especial porque no solo es el hecho de ser los juegos que más me gustaban sino también el recuerdo de la época del recreativo que ya no existe, ya no es lo que era ni de cerca pero esa época en que hice tan buenos amigos, tan buenas relaciones y tan buenos momentos De la historia de SEGA, una anécdota que me guste de la historia de SEGA es que hay muchas, pero en general lo que más me gusta de SEGA es que siempre se habla de Nintendo, de Sony, de todas las empresas que hay ahí, siempre se habla de las novedades que aportan al sector, las empresas que han aportado pues, eh, momentos, eh, puntos de inflexión en la historia del videojuego, pero te das cuenta que antes de que por ejemplo Nintendo hiciera una cosa, o Atari hiciera otra, o, Sega probara, perdón, o Sony probara otra, Sega ya había estado ahí, Sega ya había apostado por, yo que sé, por un sistema de radio virtual, cuando ahora todo el mundo opta por un sistema de realidad virtual, Sega ya lo hacía en los 80, por sistemas portátiles que sirven tanto como portátil como como doméstico. Sega lo aprobó ya todo. Sega lo aprobó ya todo. Naturalmente no tuvo el éxito que han tenido posteriormente las otras empresas. Pero es, es, es muy alucinante ver cómo pensar que en los 70 y en los 80 había un grupo de gente muy especial que ya pensaba en el futuro, pero un futuro que no se podían ni imaginar. Y eso es lo más fascinante de Sega, ¿no? Comprobar que no, no, es que la Wii U, la, la Switch, la PlayStation tal, son productos que Sega ya pensó antes. SEGA ya estuvo ahí antes y conocerlo pues, es algo fascinante ¿Por qué no funcionó? Porque bueno, hay muchas razones por qué SEGA no está donde debería estar por qué se hundió, por qué se fue un poco al, al traste hay muchas razones dentro de su historia pero esto es como todo los que se avanzan mucho a su tiempo al final acaban pues, descarrilando en su mayoría en productos tan avanzados que no encontraron un, un target, no encontraron un lugar se han quedado pues, como anécdotas de que hubo unas personas muy especiales que pensaron algo revolucionario pero en su momento no encontraron su sitio. Allanaron el camino, sentaron el camino para que otras personas pudieran venir, pero era demasiado avanzado. Luego hubo otros temas, temas internos de las empresas, las SEGA América, SEGA Europa, SEGA Japón, que no se entendían, que se ponían incluso palos en la rueda, pero sobre todo eso, si vas muy avanzado llega un momento que no descarrías. A mí me gustaría que los chicos salieran de la charla de SEGA conociendo que ahora que todo es Nintendo, Sony y Microsoft, pues que comprendieran que había antes que todo esto, había otra empresa que hoy en día la conocemos como una empresa, bueno, una empresa que se produce, desarrolla, distribuye algunos juegos de notable éxito, pero que no es una sombra de lo que era antaño. Pues que esta empresa tuvo una, una fama, fue la número uno del mercado y que muchas de las cosas que tenemos hoy en día, como sin ir más lejos una Play 4, no hubieran sido posibles sin, sin Sega, porque Play 4, la gente que monta una Play 4 es la gente que viene de Sega, ¿no? Muchos de los juegos. Las fórmulas jugables de hoy en día también hay. son desarrolladas por gente que estuvo en SEGA, que después de SEGA pues, viajaron a otros lugares, fueron a otras empresas. Yo quiero que la gente que, que, que conozca la historia de SEGA, conozca, comprenda que sin SEGA, sin esa SEGA revolucionaria, esa SEGA que inventa, esa SEGA desarrolladora, no habría ni la mitad ni una cuarta parte de los ingenieros que hay hoy en día. Eso estoy convencido.